Hola, buenos días para todos. Muy contento de estar acá en este espacio de Secret Inclusion Latinoamérica. Entonces, lo primero que quiero decir, bueno, mi nombre es Javier Febles, mucho gusto para todos y quiero invitarlos hoy, en este último año, del, en este perdón, en este último mes del año 2022, a hacer un challenge, un reto muy sencillo, muy fácil y verdaderamente espiritual. ¿Por qué cosas nosotros nos sentimos agradecidos? Existen muchos problemas a veces, dificultades, muchísimas, digamos, circunstancias que a veces nos hacen sentir un poco tristes o eh, melancólicos. Pero por sobre todas esas cosas siempre hay algo que nos hace sentir agradecidos. Agradecidos a la vida, a la familia, a los amigos, a la naturaleza, a todo lo que nos rodea. Y eso es lo que quiero transmitir hoy. Yo particularmente me siento agradecido, en primer lugar, por mis amigos. Mis amigos son una extensión bien valiosa de mi familia y ellos siempre me han brindado todo el apoyo que he necesitado en circunstancias muy difíciles. Durante la tristeza han sido mi paño de lágrimas y durante crisis o problemas económicos han sido también de gran ayuda. Lo cual no es medular, pero vale la pena destacar. Por otra parte, me siento agradecido a la vida, a Dios, a todos los santos, a mi ángel de la guarda, porque tengo salud, porque tengo estabilidad, porque tengo firmeza, porque puedo caminar, porque puedo trabajar y porque tengo las fuerzas para poder compartir hoy todo el agradecimiento a la vida. Agradecimiento a la naturaleza por brindar de las pocas cosas que se puedan conseguir, el alimento sostenible y sabemos que hay momentos de crisis y de muchos problemas pero en medio de eso la naturaleza siempre es el consuelo ante todo desánimo. Muchas gracias a Dios, muchas gracias a mis amigos y muchas gracias a la vida por permitirme estar firme en esta tierra. Un abrazo muy grande para todos y que Dios los bendiga.